contaminación atmosférica a escala global es un problema global. Eh, se habla de una de cada dos personas a nivel mundial se encuentra en zonas que tienen problemas de contaminación atmosférica. Entonces, eh, y eso está asociado a que vivimos en un mundo urbano. Entonces, la mayoría de las ciudades tienen problemas de contaminación atmosférica. Por otra parte, la Organización eh, Mundial de la Salud ha establecido al 2017, por ejemplo, que hay 8 millones de muertes que pueden ser atribuidas a nivel global a exposición a la contaminación atmosférica, tanto eh, ambiental como dentro o, o, o indoor, que se llama dentro de paredes, eh, dentro de casas, eh, donde la gente también está bastante tiempo y ahí se separa aproximadamente en 5 millones en, en, de muertes atribuidas a, a la contaminación atmosférica eh, ambiental y eh, 3 millones a eh, problemas indoor. Entonces, eso ya nos dice algo, hay, hay un, un, un problema a escala global. Y respecto a a la, a la progresión de la contaminación, esto va a ser un problema eh, cada vez mayor. Nuestro planeta se hace cada vez más urbano y este es el problema de la contaminación eh, atmosférica en ciudades. Es, es un problema urbano y por lo tanto eh, se va a ir agravando. Bueno, Japón lleva una una delantera en términos de, de, de bueno, como país desarrollado y, y, y el tema de la normativa medioambiental y, y con, la, con la preocupación también que se toman lo, lo, los distintos gobiernos y las mismas personas, el tema de la contaminación ambiental y cómo, cómo protegerla. Entonces, eh, en, en, en eso llevan una delantera. Y ahí me ha impresionado cómo, cómo ven a futuro el tema de la, de la contaminación y cómo eh, prevenir y descontaminar. Entonces, me, me tocó eh, visitar Japón en, en, en el 2000 y después ya más en el 2018. Entonces, ahí ya pasaron cerca de 20 años y en un principio, cuando fui, estaban con todo el sistema de de reciclaje. Entonces, en todos los lugares había, hace 20 años, habían temas de separación de papeles, de, de, de metal, plástico, en todos los lugares. Y la última vez que fui, eso ya no, no, no existía y solo tenían dos, dos contenedores donde uno era combustible y no combustible. Y esto porque incorporaron la la quema de la basura en eh, generar, eh, sacarle valor agregado en términos energéticos y tanto así de que esas mismas industrias de generación de electricidad y de, de manejo de la basura estaban dentro de las ciudades y eran zonas de incluso turísticas uno podía visitar la, las plantas y, y, y era un proceso extremadamente limpio con alta tecnología donde las emisiones eran bajísima Entonces, estaba dentro de la ciudad, generaban energía y ocupaban los residuos. Entonces, ese es el, el punto. Uno es cambiar la tecnología. Como te, te, te mencionaba anteriormente, ellos han llevado al, al cambio de tecnología, mejor tecnología de abatimiento de emisiones, mejores regulaciones y buena educación medioambiental. Entonces, eso es eh, fundamental. Aquí no, no es solo tener el eslogan de la protección del medio ambiente, sino llevarlo a, a, a, a las distintas eh, personas o ciudadanos, pero también a nivel industrial, a, nivel, a, a, a todo nivel, digamos. Eh, que, que todos tengan una preocupación al respecto. El Japón es impresionante. Es, tienen una, el, el gobierno tiene su, su funcionamiento. Hay empresas mixtas y empresas privadas. El mismo metro de, de Tokio tiene líneas que son de gobierno, líneas mixtas, líneas privadas. Entonces, <coughs> en ese sentido tienen, yo creo que no tienen una, una predilección por algo sino que, que, que efectivamente funciona si uno piensa que el estado es el principal comprador en, en un país todo lo que tiene que ver con, con, con para el funcionamiento del estado desde automóviles eh, eh, eh, artículos de escritorio todo lo que uno se puede imaginar que necesita un, un, un, un estado para, para funcionar el el gobierno de Japón también ha generado sellos verdes, entonces le compran solo empresas que eh, tienen eh, estas certificaciones y eh, de alguna manera hacen o mueven el mercado hacia, la, hacia esa, a esa posición, porque si una empresa quiere venderla al Estado, va a tener que contar con ese sello verde. El uso de automóviles eléctricos, si, si aquí en nuestro país el gobierno hiciera una política de uso de transporte que todos sus vehículos fueran eléctricos, empezaría a generar un mercado, los mismos valores de los vehículos, los repuestos, etcétera empezarían a, a disminuir. Entonces, ahí también hay un, una política integrada del, del, del Estado que, que, que es más fuerte. Acá yo creo que adolece de eso. Tenemos nuestro Estado muy, muy compartimentado. En, en compartimiento, que eh, muchas veces no conversan entre sí. Entonces eh, eh, se hace bien engorroso el tema de cómo eh, eh, abordar la problemática mental Somos muy sectoriales, entonces cada sector protege su, su metro cuadrado y no hay eh, conversación entre los distintos sectores. son ciudades gigantescas ocupan mucha tecnología eh, eh, para la reducción también hay el transporte público es muy eficiente todo lo que tiene que ver con, con, con el sistema de trenes el sistema de trenes eh, es muy eh, eficiente, entonces todo eso lo eh, ayuda a temas de reducción y la, y la, y la normativa asociada a al, a, a los temas medioambientales también es muy exigente.